Venido, desde Bolivia, sí, de México, sí. a Mecameca, lugar de los volcanes. Sí. Me Muy da bien. gusto estar. Bienvenidos. Sí. Pues, lo que se ofrezca, estamos... Una alegría, una alegría para nosotros eh, contar con su participación en este Congreso Internacional de Medicinas Naturales, Alternativas e Indígenas. Don Moisés, me gustaría para quienes participan en este congreso que en principio usted mismo se presente. ¿Quién es Don Moisés y, y qué es lo mm -hmm. que hace y todo eso para quienes están escuchándonos? Bienvenido. Claro. Mi nombre es Moisés Vega Mendoza de Amecameca, Estado de México. Soy un granicero de linaje de los últimos que quedamos aquí. En Amecameca, eh, lugar de volcanes, donde está el Popocatepet e Iztaccíhuatl. Nací en este lugar y con las enseñanzas que me dieron mis abuelos en las cuevas, porque todavía ofrendo en cuevas, eh, granicero nos dicen como sobrenombre, pero nuestro nombre original en náhuatl es Tlautlaski, que quiere decir que somos nahuales. Nahuales dentro de la montaña, pero Nahuales llovedizos, que estamos vinculados a la agricultura y a las enfermedades. Eso es parte de lo que su servidor lleva una carga muy hermosa, pero muy pesada, eh, ante las situaciones que estamos viviendo, y sobre todo enseñando a nuestros hijos a respetar los lugares sagrados. Eh, muy bien, interesante. Eh, don Moisés, eh, usted dijo del linaje. ¿Qué significa eso del linaje? Un linaje viene siendo una herencia que nos vienen dejando a través de los siglos los abuelos para que sigamos nuestra tradición. No se pierda. Eh, probablemente la palabra linaje está muy confundida con el castellano pero dentro de los términos culturales es la herencia, uh -huh. la herencia, la herencia que nos dejan y las enseñanzas de los huehuetlatolis, los viejos sabios, eso es lo que nos dejan, es el linaje, la enseñanza de los viejos sabios. Muy bien, eh, vamos a seguir usando la palabra granicero que resulta un poco más fácil de pronunciar, Ah, claro, sí. Las palabras que ustedes tienen allá que son tan, tan especiales, ¿no? Como para luxarse la lengua, ¿no? Al pronunciarlo. Claro. Dígame, el, eh, ¿un granicero nace, es herencia o, eh, o le forma el papá, el abuelo? ¿Cómo empieza? Bueno, eh, es que hay varios, de, dentro de nuestro lugar hay varias creencias. El principal para ser granicero, no hay escuela, no hay escuela para esto. Todo viene de arriba. Cuando nos pega el rayo o la centella y no nos mata, es por eso, eso somos los graniceros, somos gente elegida por Tlaloc. Antiguamente se decía que, bueno, era Tlaloc, perdón, era Tlaloc. Ahora se dice que es por Dios. Pero ya porque ya estamos sincréticos, la religión católica hay, hay, se ha inmiscuido mucho en nuestra cultura. Bueno, esa es una. La otra, que es por designio de padres a hijos. Cuando mu van muriendo los padres, les van dejando los cargos. Pero viene otra, que es muy importantísima, que cuando llora uno en el vientre de, de nuestra madre, una o dos veces, esos venimos con un don. Para ser graniceros. Ahora también viene otra, que es cuando nacen dos niños cuates en un parto. Dos niños cuates. No gemelos, deben ser cuates. Porque gemelos son parecidos. Ah, ya, gemelos. Gemelos. Y cuates no son parecidos. Entonces ahí viene el positivo y el negativo. Eh, uno echa el cachihuiscle, o sea, es el que hace el mal y el otro se lo quita a la persona que le hizo daño, pero cuál es la costumbre para podérselo quitar ese mal, que el, el, el niño el cuate que es malo, es muy enojón, y se venga, escupe, escupe a la persona, y les empiezan a salir muchas bolas en su cuerpo, y como ya nosotros conocemos la tradición, se le dice a, a la persona enferma, ve con el con el hermano, dile que te las quite, pídele de favor, de corazón. Entonces, él con su saliva le empieza a sobar y se compone. Son nuestras creencias. Esas son las partes de volverse graniceros. No hay escuela. Muchos dicen, enséñame. Probablemente sí hay algunos que se han inmiscuido y se han pegado con nosotros y que cuando vamos a las cuevas van aprendiendo en cada ritual, cada ritual hasta que el Tlatahuana, o sea, el, el más viejito, el que, el, que nos, el que nos manda, dice, sí tiene, tiene mucha, mucho corazón a la montaña, vamos a recibirlo, pero ese lo tiene que decir el vieje, el nuestro guía, nuestro jefe. ¿Y por qué una cueva, don Moisés? ¿Por qué? ¿Qué simboliza la cueva? ¿Por qué tiene que ser en una cueva? La cueva es el símbolo de la matriz de la tierra, donde nosotros tenemos comunicación con los espíritus de la montaña y los espíritus del popo y de lista. Hay que definir bien qué es un granicero. Un granicero se encuentra a 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar. No hay graniceros en las zonas bajas donde hay mar. Somos de altura donde... Hay un volcán con nieve donde ya empieza la, mucho frío. Somos de altura. Nos confunden con tiemperos o temporaleros. Hay en todo el mundo. Eso es la gente campesina la que siembra. Pero la gente de las alturas y que ofrenda en las cuevas es para tener comunicación. Puede ser una cueva, puede ser una rocallosa, puede ser un árbol, pero dentro de la montaña. Es que de, va dependiendo donde los sueños. De los, de los que nos mandan, los tlataguanas, o nuestro guía, eh, nos dice, soñé que tú tienes que estar en este lugar, tienes que resguardar este lugar. En pocas palabras, un granicero es un tlaloque, un guardián de la montaña. Uh -huh. eh, pero ¿pueden hacer un ritual más abajo o siempre tiene que ser ahí en altura? Eh, debe ser en altura en altura, podemos hacer un poquito más abajo, pero donde empieza la zona boscosa de, de esa misma montaña. No podemos hacer un ritual eh, en, en un centro, eh, en, vamos a decir, en un pueblo, no podemos, no nos permiten, y no es nuestro lugar. Aquí nos, eh, nosotros sabemos otra tradición, que son los concheros, o los de la mexicanidad, los concheros están más, más pegados a, a los solticios, los equinoccios, pero también están pegados mucho a, la, a las iglesias. Cuando es el santo de un santo patrono, ellos están ahí, danzando, y nosotros no. Nosotros no danzamos. Nosotros, nosotros es más eh, la levitación, o sea, espiritual, hacia la montaña, hacia los espíritus. Somos energía somos luz, somos esa esencia que necesita la montaña para seguir resguardando, que ya somos pocos graniceros ante esa situación, porque ya muchos están volviendo muy católicos, y nosotros todavía el granicero le, les hablamos en náhuatl a la montaña, o sea, en la, en la lengua de nuestros abuelos, no en la lengua del conquistador, eh, y entonces cuando les hablamos en náhuatl, la montaña nos responde. Y hacemos nuestras oraciones en agua, dentro de la, de la cueva, eh, la montaña nos responde. Pero si les hablamos en español, eh, como la iglesia católica, no pasa nada, no sucede nada, pero ya se hizo el ritual. Entonces, no nos escucha. Uh -huh. eh, muy bien, interesante. Se podría decir iniciados por el rayo también. ¿verdad? El rayo, exactamente. Son, sí, cuando nos pega el rayo, y muchas veces, bueno, nos quedamos vivos y nos curan los, los abuelos, porque la medicina alópata sí nos puede curar, pero siempre nos va a estar molestando. Cae un rayo, nos espantamos, nos eh, temblamos, entonces, es necesario que se inicie. Los abuelos los, lo invitan a que acepte iniciarse para que él sea algo, ayude a la comunidad. Entonces, van y, y lo, lleva, lo llevamos a, a esa cueva, a la cueva principal que de la, dentro de la montaña del Popocatépetl e Iztazíhuatl, hay una cueva que se le conoce como la cueva mayor, que se llama Alcalica, la casa del agua, donde nace el agua. y en esa cueva se inician, se presentan y se ritualiza y para que se le quite todo ese mal. Eh, muchas veces decimos que nada más es la ritualización, no, pero después vienen cambios muy fuertes, pero vienen cambios de allá arriba, porque dentro de nosotros, eh, cuando ya nos llega el aviso, podemos ser un rezandero. Podemos ser un curandero, un sobador, un adivino, porque de entre de nosotros hay adivinos y parteras, también hacemos limpias. Y somos la medicina del pueblo, nos convierten en la medicina del pueblo, pero todo viene de allá arriba, de arriba. Nadie nos enseña, ni, ni el propio jefe de nosotros, el guía, que nosotros le llamamos Tlamakaski, eh, que ves el guía, él no nos puede enseñar. Y con el tiempo ya empieza uno a decir, voy a hacer esto, o sea, sale por sí mismo, hay sobadoras, parteras, y trabajan muy bien, porque eh, de allá arriba les vienen los conocimientos, incluso hasta es con, conocer la herbolaria, eso es muy, muy hermoso. Y con respecto a esto, porque es, una, eh, es un congreso de conocimientos ancestrales, de medicina, de herbolaria, de todo, tengo mucho porque he aprendido mucho de mis abuelos. Bueno, muy bien, interesante, don vamos a hablar luego de eso, antes eh, quería comentarle sí. que aquí en el sur, en los Andes, en algunas, en algunos pueblos indígenas, cuando la mamá en embarazo sueña, también es posible que pueda volverse sanador, curandero, Suelen tomar en cuenta los sueños allá ustedes. Eh? Así es, estamos vinculados a los sueños, porque cuando curamos a una gente, a una persona que está enferma y no, no, no sabe lo que tiene, pero se siente muy mal, nosotros la curamos mmm, con el blanquillo y aparte eh, nuestro ritual que hacemos, eh, eh, el, el, el, el, el, la manipulación de manos, eh, sentimos, no lo sentimos que está mal, pero lo que nos va a decir la verdad va a ser los sueños, le decimos al día siguiente venga, me bueno, espere a que yo duerma y después le decimos qué es lo que tiene, si tiene que ir a un médico alópata o la podemos curar, eso es parte de los sueños, nosotros estamos vinculados a los sueños, en la curación. Muy bien, ¿a usted le cayó el rayo? Eh, eh, la centella, pero aparte lo traigo de linaje que me lo han venido dejando de mis antepasados. Yo soy descendiente de, de, de un tlatoani, de un rey de Amecameca. Se puede ser un alto mando, el que fue el que salvó a Hernán Cortés ahí en Amecameca de que lo mataron los mexicas. Y de, tu, de mi familia, perdón, de mi familia, eh, por petición de Hernán Cortés que le hizo al rey Carlos V y por haberlo salvado, a mi antepasado le, entre, le entregó una cédula real y un escudo de armas que somos el único aquí en Amecameca el único pueblo de toda la comarca que tenemos una cédula real y un escudo de armas español dados por el rey Carlos V entonces yo vengo descendiente de, él, de ellos y, y todo eso para mí ha sido una carga muy pesada porque eh, mis abuelos ya murieron y me dejaron el cargo y tengo que llevar adelante la palabra de ellos uh, ante el mundo, se puede decir. Esto que nos menciona de sus antepasados, don Moisés, le vincula a, a la Malinche y, y qué piensa de, de todo eso que se ha dicho sobre ella. Con respecto a la Malinche, es una mujer, fue una mujer que sin ella no, no se hubiera logrado lo que ahora somos. Eh, o sea, la conquista, eh, todo, incluso las iglesias, eh, la carne de puerco, o sea, vamos a hablar un poquito generalizando, que sin esa conquista, iba, y de todos modos iba a haber una fusión, hubieran sido los españoles, que fueron los españoles, que no fue, no, no, no, no, directamente los españoles, fue el reino de Castilla y Aragón porque todavía no existía España cuando fue la conquista aquí en México. Eh, si no hubieran sido ellos, hubieran sido los franceses, u otra, otra nación. Los franceses eran malos, eran esclavistas, y yo creo que en toda conquista, es lo que está pasando ahorita con Rusia y Ucrania, toda conquista deja sangre toda conquista y eso fue lo que pasó con nosotros. Habemos mucha gente que somos malinchistas malinchistas que odiamos a Malinchi que por, por culpa de ellas que nuestra mexicanidad pero si no hubiera sido ellos ¿quiénes hubieran sido estuviéramos peor o, o quién sabe no se sabe pero de la Malinchi yo que he estudiado un poquito sobre ella fue una mujer muy inteligente muy inteligente, eh, y también tan inteligente fue Hernán Cortés, eh, porque con su poco ejército y su inteligencia, ¿cómo pudo juntar tanta gente, tanto indígena, para acabar con los mexicas y llegar a la gran de Noxtitlán? Entonces, pero fue con ayuda de la Malinche, y también ese hombre que se llama Jerónimo Aguilar, español que aprendió maya, porque la Malinche hablaba maya, hablaba este, Náhuat eh, y otros, otras, otras lenguas. Entonces, para mí, eh, mi concepto cultural fue una mujer muy inteligente. Bueno, volviendo al presente, don Moisés, eh, le he escuchado decir ya dos veces una carga hermosa y pesada. ¿Por qué pesada? Pesada porque hay mucho ataque. Ataque sobre todo con los de la mexicanidad, con los concheros, eh, haga de cuenta que somos un estorbo para ellos. En primera, porque yo he sido invitado a muchos países a dar la palabra de mis abuelos. Y, y en otros países, por ejemplo, los de la mexicanidad, haga de cuenta que es un, somos un estorbo para ellos. Les hacemos... Es que eh, mucha gente en el extranjero ve danzar y son hermosas las danzas de los de la mexicanidad, pero que se acerque un granicero que conozca la montaña, que conozca su ritualidad, que es muy diferente a la de ellos. Nosotros no danzamos, nosotros, o sea, llegamos a una transformación eh, psíquica dentro de la montaña y tenemos comunicación con los espíritus de los graniceros ya fallecidos, de los espíritus de la montaña, tenemos contacto con el cuatepostle, el duende, no sé, por allá por los andes, según tengo entendido que les llaman como enanitos verdes, los duendes que aparecen en la montaña, que son muy sagrados dentro de nosotros, que aquí nosotros lo conocemos como cuatepostle, y, y entonces para ese tipo de personas que son mis respetos, somos un... Haga de cuenta una piedra en su camino. Entonces, sí, este, y aparte también aquí dentro de, de nosotros, nosotros mismos, ¿eh? Porque de, de dentro de nosotros, los graniceros, habemos una lucha de poder. Eh, por ejemplo, atrás del volcán del estado de Puebla, aquí en México, habem, hay graniceros. Y no, y ellos son los mejores, y cada quien, por ejemplo, también nos dicen graniceros, voy a tocar ese punto que se me había pasado que cuando viene una nube negra y ya la milpa la cosecha está chiquita que está creciendo y, y viene muy negra y viene con granizo tenemos ese donde y esa energía de con nuestros conjuros agarrar y alejar esa esa nube eh, de, no la podemos detener pero sí la podemos desviar la podemos desviar y que se vaya a caer a otro lado pero muchas veces las desviaciones van a caer, por ejemplo, al Estado de Puebla. Los del Estado de Puebla se molestan. Nos mandaron los de Ameca, los de Amecameca, nos mandaron esa nube aquí y nos destruyó nuestra cosecha. Y siempre ha existido ese, esa lucha de poder. Yo sé más que tú y ustedes son los malos. Entonces, ni la, ni la propia iglesia nos quiere. La iglesia católica dice que somos brujos. Y así nos trata. Y, nos, y queremos, a, por ejemplo... Eh, aquí hay un detalle muy grande que cuando nosotros vamos a ofrendar, tenemos nuestras cruces cruces de graniceros pero no son cruces católicas pero muchos que se ya se volvieron muy católicos llevan sus cruces a la iglesia para que se las bendizcan y las van a meter a las cuevas, y los padres dicen que no puede bendecir una cruz y sabi a sabiendas que la van a meter a una cueva menos entonces, ese es parte de lo que nosotros somos, porque dentro de nuestras cuevas deben ser cruces limpias, y nosotros las ritualizamos, las limpiamos, pero debe ser madera de ahí, y en una cueva nunca está Jesús crucificado, como en la, en la iglesia católica, porque no somos santeros. Y nosotros manejamos la cruz en apariencia que somos católicos, en apariencia, pero manejamos los cuatro puntos cardinales y los cuatro elementos. Eso es lo que somos, los graniceros. Bueno, antes de... Bueno, se entiende que la religión no les comprenda, pero que los concheros, que la mexicanidad... Yo soy amigo, fui amigo de Antonio Velasco Piña. Ah, mi amigo, mi vecino. Él aquí sí. en Amecameca tiene su casa, que ya falleció, señor. Sí, recientemente. Entonces, ¿por qué cree que hay conflictos con gente que es también parte de la sabiduría prehispánica, los concheros, la mexicanidad. ¿Cómo se explica este conflicto, esta rivalidad? Mire, este conflicto para mí, para mí, que yo lo he visto, he tenido, porque tengo amigos que son concheros, tengo amigos que son de la mexicanidad, eh, buscan la economía, la economía. Eh, yo, estos amigos, si hay una fiesta patronal, por ejemplo, los concheros, ellos van por un porcentaje. Llevan a todo su grupo, van por un porcentaje, llevan comida, llevan todo. Eh, y eso es lo que ellos siempre han hecho y nosotros no cobramos. Pero tampoco hacemos un ritual en el centro de Ameca, en, el, en, la, en la Ciudad de México. No hacemos rituales. Los graniceros nunca nos prestamos. Hacemos llover. Que con nuestros rituales, pero no nos prestamos. Por ejemplo, eh, a mí me han invitado a su servidor, me han invitado a Sonora, que se, hay mucha escasez de agua y que vaya yo y que me pagan, pero no, no puedo meterme en un lugar donde también hay etnias, hay tradiciones, hay cultura, no me puedo meter y no puedo salir de, de mi lugar. ¿Por qué? Porque estaría yo violando, o sea, los respetos de los, de, las, de los lugares indígenas. Entonces, mi lugar es el Popocatépetl, aquí nací, aquí crecí y de aquí van a estar mis cenizas o mi cuerpo, pero la palabra la tenemos que estar dando, así como me comisionaron mis abuelos que yo iba yo a yo ser su boca de ellos. Entonces, la lucha que tenemos con estos hombres es porque no nos parece a nosotros los graniceros que ellos ya también pusieron sus graniceros dentro de sus danzantes ya tienen sus graniceros ya este, como decir, ya ritualizaron a sus nuevos elementos de graniceros, lo que no existe y ni existe en esa tradición de los concheros que graniceros son concheros, que son jefes, que tienen sus mandos pero que ya, ya tenga graniceros, ahí sí, como que ya ahí nos, este, nos, nos están minimizando en la lucha del poder, entonces quieren abarcar lo que ellos sienten que van a desplazarnos y probablemente así como viene la situación, viene la modernidad, si sí nos puedan desplazar. Eh, y metiendo sus propios graniceros que el granicero es un es, es un Nahual es un Nahual como vuelvo a repetir que cuando trae uno un don hay transformaciones psíquicas mm. somos Nahuales llovedizos, vuelvo a repetir no Nahuales que nos convertimos eh, en animales eh, que sí podemos utilizar esa energía eh, porque pero tenemos que juntar acercarnos con el, el sabio que tiene los libros del agüero que es el huevo de Tlatoli este, o el Tlamatini eh, son los que tienen los libros del agüero y nos enseñan pero sí podemos desviarnos pero somos exonerados eh, dentro de todo eso nosotros cuando estamos dentro de la cueva viajamos, nos vamos levitamos, pero a ah, ti también este, para poder curar también usamos los hongos alucinógenos no como droga, porque aquí en estos volcanes se da mucho el hongo alucino, que ahorita es la temporada, eh, los utilizamos para poder entrar en comunicación con los espíritus, pero no para drogarnos, que sí entramos en, una, una, en un éxtasis de drogadicción, pero dentro de la cueva, pero no todos, los que somos más fuertes somos los que tenemos y los más elegidos, los que tenemos la comunicación directamente, hablamos con el Popocatépetl, la Iztacíhuatl, los espíritus, pero somos los más fuertes y también los que podemos aguantar, porque ya se nos han ido varias personas que se quedan dormidos y ya no los despertamos, se nos han muerto. Entonces es muy peligroso, tenemos que tener un guía para eso. Sí. ¿Es diferente para un granicero, para usted, por ejemplo, el eh, ¿Un volcán de una montaña que no es volcán energéticamente o es lo mismo? No, para nosotros debe ser un volcán, un volcán porque eh, es un ser vivo, bueno, o sea, no un ser vivo, o sea, es un, una montaña viva, es una montaña que nos da acercamiento con su energía y debe, eh, si está activo, pues mucho mejor es mucho mejor porque nosotros así es como podemos entrar en comunicación con él y si está inerte es muy difícil sí se puede ir a ofrendar pero no no la energía la da cuando está en actividad y volcanes que estos volcanes tienen ciertas etapas que están tranquilos luego están vuelven dormidos. a dormir y luego vuelven a su actividad eh, están, eh, dicen, dicen los proverbios que cuando el Popocatepet despierta es para cuidar el sueño eterno de su amada diosa Iztaccigua. Y cuando la Iztaccigua despierta y, y baje muy enojada y nos diga al pueblo cómo es posible que no se haya dado cuenta que todavía existo, se encuentran ante una belleza natural. Cuídenme, porque falta que me cuiden sus hijos, sus nietos y los que siguen hasta el fin del mundo. esos son los proverbios más antiguos, que los indígenas, bueno, que dejaba, no había una palabra, más bien no había una escritura en nuestra lengua de nuestros indígenas, pero era de palabra, pasaba de boca en boca y por medio de los códices, pero esas palabras vienen desde de la antigüedad, y mis abuelos, y así se las venían o sea, transmitiendo. Muy bien. Eh, aparte del Popocatépetl ¿ha estado en otros volcanes? Por ejemplo, Guatemala, que es una tierra ahí cercana a México, uh -huh. que también tiene volcanes activos, en, en Antigua, por ejemplo. Sí, no, no, no, no, no, no he estado. y eh, No, no, ni me he acercado, o sea, para esos lugares. Ahorita he viajado a otros países, eh, por ejemplo, en el único que he estado y que me sorprende, me sorprendió bastante, fue en el Fuji, en Japón, el Fuji, el volcán, que es el, que normalmente es el Fujiyama, eh, este, no, son muy cultos los monjes de ahí, mis respetos, ellos salen lo salen formados los monjes de ahí de Japón, a esperar el primer rayo del sol y para ellos es sagradísimo el primer rayo del sol yo me quedé sorprendido es el único lugar donde yo creo que también en el Tíbet también anda a hacer lo mismo porque pues allá los monjes son muy cultos y aquí se ha perdido eso es de, es, de, esa transmisión de culto que nada más eh, por ejemplo nosotros los graniceros nada más vamos a, a hacer culto en los cambios de ciclos agrícolas. Perdón, los cambios de ciclos agrícolas, De entender que es el, el 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria católicamente, pero para nosotros es el día que se presentan las semillas, ahí en, en los pies de la Ixtacigua, que hay una cueva que se llama la Macuilecat, donde la historia dice que ahí fue creado el hombre con masa de maíz, entonces ahí es donde vamos a ofrendar el 2 de febrero y presentamos las semillas para su posterior siembra. Y luego el 3 de mayo, que es otro cambio de ciclo agrícola, al 3 de mayo pedimos agua, porque ya la, la semilla ya está sembrada y para que germine bien y crezca y venga la, la buena alimentación. Y después el 2 de noviembre, que es el Día de Todos Santos aquí en México, el Día de Todos Santos, eh, ofrendamos dando las gracias a que nos mandaron muy buena cosecha, es cuando empieza el alimento maduro. Ya se empieza a levantar las cosechas para almacenarse y siga perdurando hasta que llegue la nueva cosecha. Esa es parte de lo que es de nosotros. Muy bien. Interesante. ¿Y ha hecho algún ritual allá en en Japón en el Monte Fuji? No. No, no, no, no me permiten, no, no no es permitido, no es permitido porque estaría yo violando, una cosa es, a, es a ir a dar a conocer un poco, o sea, en palabra, en una conferencia, la palabra de nuestros abuelos, pero hacer un ritual no, y tengo prohibidísimo, por ejemplo, llegar a las embajadas, por ejemplo, la de Japón, que el embajador de México, ¿sabes qué? Y todo, hazme una limpia, hazme una limpia, tengo prohibidísimo. No se puede, que sí lo puedo hacer, pero soy castigado, o sea, por mi lugar. Y para poder salir de, de mi lugar sagrado, yo tengo que pedir permiso a la montaña. Y de acuerdo a las creencias, porque son creencias, no puedo hacer limpias fuera de, de mi lugar. ¿Y cuál es su lugar? ¿Cuál es el área en el que se mueve? Don... La zona volcánica, la zona volcánica donde está el Popocatépetl, esa sigua, ese es mi lugar donde yo ahí puedo trabajar. Ya, muy bien. Y a veces la montaña le dice que no, que no salga. Sí, ellas no, no, y aparte también ¿Sí? tenemos la reunión, en, o sea, vamos a decir como una mesa redonda con los más viejitos. Y, y donde sí. ellos ellos determinan y también vamos a, hacer, a ritualizar y a pedir permiso a la montaña, si los viejitos ¿Vieron que la montaña les dijo que yo no puedo hacer eh, ciertas cosas en tal lado? Ahí me lo dicen. Entonces yo debo de respetar. Todavía soy una, una persona eh, que traigo mis valores, que me enseñaron mis abuelos y respetar las decisiones de, de mis abuelos. Para un granicero, don Moisés, ¿qué son las nubes? ¿Cuántas clases de nubes hay? Y ¿Se podría decir que hablan con las nubes o solo las ahuyentan? No, las ahuyentamos. Las ahuyentamos en una forma que también tenemos que hablarles, pero desde abajo, desde la tierra, decir, ¿sabes qué? Porque hay, hay nubes muy, muy fuertes, hay nubes aborregadas, hay nubes lisas, hay nubes en formas de hongo que... O sea, cuando vienen en forma de capas es porque va, va a nevar. Hay nubes que vienen negras porque viene lluvia o viene granizo. Eh, las identifica uno o aborregadas, infinidades de nubes. Eh, que el, el buen granicero es muy observador del tiempo. El tiempo. E incluso el, el buen granicero desde que amanece ya está para, ya está levantado y está viendo. Cómo, cómo viene el sol y cómo va a venir el día. Si vienen muchas nubes y dice, ¿sabes qué? El día va a estar pesado, va a haber lluvia, no va a haber, sin estar limpio, no va a haber nada. O sea, él, él ya sabe lo que tiene que hacer. Y eso es también lo que me han enseñado mis abuelos, conocer las nubes. También, eh, incluso cómo curar, o sea, en, eh, en los momentos adecuados, cuando la luna la luna está llena, porque también cuenta mucho la luna. Si las nubes las podemos descifrar, podemos descifrar también la luna y el sol. Un ejemplo, como estamos vinculados también a, a la luna y al sol, si la luna viene amarilla, es porque trae calor o sequía. Si la luna viene roja, es porque trae enfermedades. Ah, pero cuidado, cuando la luna y el sol traen halos de colores alrededor, es porque se acercan terremotos. Eso está comprobado dentro de, no, de nuestras creencias. Cuando la luna y el sol traen halos de colores alrededor, se acercan terremotos. Sí. Eh, Ustedes pueden predecir el tiempo, saber... Si dentro de un día, dos días, tres días va a llover o viene un granizo o viene una helada, ¿es posible predecir el tiempo? Bueno, cuando, si las nubes nos indican, si nos indican que viene pesado el tiempo, viene muy, muy pesada las nubes, es porque viene mal tiempo. Y si es, por ejemplo, también cuando la luna, Viene canteada, es porque va a haber muy, mucha lluvia, depende de, de, de la nube. Si viene muy canteada y trae, trae mucha agua, es porque va a haber mucha agua. Entonces, dentro de nosotros, los graniceros, eh, la, la, la gente del pueblo, cuando está lloviendo mucho, luego nos dicen hasta entre relajo: Ya, ustedes que son graniceros, ya cierren un poquito a la llave. ¿Entienden? O sea, pero es porque está lloviendo mucho. Entonces, somos parte de, de la lluvia, parte de la naturaleza. Ustedes pueden hacer llover, pero también pueden hacer que no llueva, porque hay... Ah, no, sí, lluvia. cuidado, cuidado, mire, tocó un punto muy importante. Cuando, cuando no llueve, se están atrasando las lluvias, nos acercamos a los lugares sagrados, hacemos ritual, atraemos las nubes, porque también para poder atraer las nubes eh, hay que hacer una ritualidad, hay que jugar como, como niños dentro de la cueva, porque ponemos el mate ponemos algodón, eh, o jugamos la naranja, es que son juegos muy diferentes, pero dentro de la cueva y, y tienen un significado muy grande, para nosotros, para traer la lluvia. Entonces, cuando estamos así ritualizando, la gente que luego nos acompaña, haga de cuenta como que se empieza a nublar, a nublar, y empieza a tronar el cielo. Esos son, esos son los efectivos, esos son los graniceros. Atraen la lluvia. Ah, pero cuidado, ¿eh? Cuando estamos ritualizando y llega una persona, una mujer, por ejemplo, en su menstruación o lo llamamos también su costumbre y se mete adentro de la cueva y, y estamos ritualizando, no surte, de, no surte nada, no surte efecto. Y también cuando llega, está un, un borrachito, un borrachito se mete a nuestra cueva, de los mismos compañeros, eh, bajan los espíritus y se embriagan, se embriagan con con la esencia de ese alcohol que trae ese hombre y se mueve el tiempo y la, tampoco resulta. Entonces son, son detalles muy... Entonces para eso siempre se pone una mujer de las más grandes en la entrada de la cueva y se les dice, ¿cómo vienes? ¿Vienes en tu menstruación o tu costumbre? No, pues sí, entonces espérate allá afuera. No puedes entrar. El borrachito rotundamente allá atrás porque se mueve el tiempo. Ahora, hay personas que se dicen graniceros y no saben hacer bien la ritualidad, y la hacen como la hacen y mueven el tiempo también. Ahora, hay, hay personas que se han acercado a la montaña a, este, a sacrificar animales, que ya en pleno siglo XXI todavía lo hacen, pero sacrifican perros, y les ponen cal encima como si fuera la igual como si fuera nieve, o hacen el cuerpo de, un, de una mujer con tierra y luego le ponen cal y luego le ponen sal tantas cosas que eso no va con nosotros también mueven el tiempo en lugar de ayudarnos nos perjudica entonces eh, nosotros tenemos ciertos compañeros que subimos constantemente a la montaña y andamos checando porque de, de que eso es que dentro de nuestro México hay gente buena y hay gente mala, y, y esa gente que nos hace sus rituales con animales, pues son santeros, vamos a llamarles así, santeros, porque manejan la sangre, tal vez a lo mejor para bien o para mal, solamente ellos lo sabrán, pero para nosotros, nuestras montañas son lugares muy, muy especiales, incluso en nuestras cuevas, los concheros no pueden entrar, no pueden entrar en nuestras cuevas, pero ahora ya se meten, pues ya nos dicen que las montañas son libres, se meten y nos perjudican. Recientemente nos han, nos han ido a quebrar las, las cruces, las cruces más este, antiguas, pero lo hacen de maldad y nos destruyen pinturas rupestres que tenemos y es, es malo para nosotros porque nos perjudican. Ahora aquí hay un secreto muy grande que se lo voy a comentar para que todos los que lleguen a ir a una montaña y vean cruces, no hagan maldades. Hasta uno mismo puede uno hacerla. Si ven unas, una cueva o una rocallosa y, y hay cruces, no las muevan, que las dejen así. No, no, no pasa nada, ni les va a perjudicar. Pero hay gente que es maldosa, que agarra la cruz y la voltea. Le digo, es que nosotros manejamos los cuatro puntos cardinales, las voltea y nos perjudican las piernas no nos dejan caminar, uh, aunque estemos en casa, nos perjudica, y, y pues cuando nos empieza a hacer así, tenemos que subir, aunque sea arrastrándonos, pero tenemos que ir a enderezar esa cueva, digo esa, perdón, esa cruz, y para que nos compongamos, y, y es cierto, eh nos ha pasado, me ha pasado, me han ido a hacer esas, esas pequeñas bromas, y tener que subir, y mire, llego y acomodo mi cruz, Mire, como si nada me hubiera pasado. ¿Qué será? ¿Magia? Algo que... Muy interesante, don eh... Moisés. ¿Qué significa mover el tiempo? Dice, cuando entra un borracho en la cueva puede mover el tiempo. ¿Qué significa mover el tiempo? Eh, mover el tiempo, en lugar de acercar a las nubes para que tengamos los sea, agua, las aleja. Atrae mucho aire. Ese es mover el tiempo. Atraer... Eh, aire y alejar las nubes el aire aleja las nubes e ese es mover el tiempo así le llamamos Muy bien. entonces en lugar de que atraerlas para que tengamos lluvia las alejamos esas es. alguna vez le ha pasado a Moisés que eh, con sus rituales ha comenzado a hacer llover y ha sido demasiado la lluvia que se ha inundado todo ¿Le puede pasar eh, pues, eso a un granicero? Sí le puede pasar, ¿eh? Sí le puede pasar, pero <coughs> fíjese que es bien, bien benévola la, la montaña porque eso es lo que tenemos los graniceros que tenemos ciertas piedras grabadas muy antiguas con jeroglíficos y todo que desde la antigüedad eh, ha sido utilizada por vamos a llamarle los Nahuales, que somos los, los graniceros eh, siempre pedimos permiso pedimos permiso antes de entrar a la montaña pasamos y ritualizamos y hablamos con la piedra y todo porque bien dice el dicho que las piedras escuchan y, y dicen que las piedras hablan entonces eh, todo lo que hemos hecho la verdad que ha salido perfecto hemos tenido rituales rituales porque nosotros subimos desde la mañana empezamos desde las 10 de la mañana a ritualizar a las 12 del día cuando está el, el cenit, el sol en, el, en, el, en medio, es cuando paramos y, y se ven cosas sorprendentes. Se pone una nube en, encima de nosotros, pero una nube y nomás abarca, haga de cuenta, una periferia de un kilómetro alrededor de nosotros. Y enfrente y hay, y hay sol, al, hay sol y alrededor hay sol, mucho sol y empieza a nevar, empieza a nevar, nomás hacia nosotros, o cuando vamos subiendo hacia la cueva, y está todo bien nublado, y se entra un rayo de sol, hacia nosotros, nos va guiando hacia la cueva, pero ese es el permiso, es el respeto que se le da a la montaña, le hablamos a la montaña para que nos espere, y, y es como nosotros, tenemos la gran comunicación con ellos, la montaña nos responde, pero a los nuevos graniceros que, pues la tecnología, la mancha urbana, los teléfonos celulares ya es un robo a la imaginación ya no, ya vamos vamos, pues vamos, vamos vamos al ritual al fin que van a dar de comer y pues vamos un día de campo ya lo toman como un día de campo ya no lo toman como un día sagrado esa es parte de lo que estamos sufriendo hay mujeres graniceras hay mujeres graniceras, ¿Cómo hay mujeres graniceras eh, pero casi la mayor parte la mayor parte se dedican a la cocina son las que matan el pollo hacen el guiso, hacen todo pero también hay entran al mismo término de, de granicera pero más se dedican a la cocina Sí. Los graniceros eh, de esta época son iguales que los que eran graniceros hace 100 años, 200 años, hace, en la antigüedad, o ha cambiado el granicero? Ha cambiado, ha cambiado mucho. Yo conocí, uh, por ejemplo, todavía mi tío abuelo, Juan Muñeco, que era un granicero pegado al volcán, ten, de un pueblito pegado al volcán, eh, todavía agarraba, este, traía siempre su su víbora, su sencuate, y cuando terminaba el ritual, agarraba y, y, este, y lo movía al sencuate con su bastón, con su bastón hacia el cielo, y se veía bien clarito cómo agarraba y ¡pum! le contestaba el cielo con un rayo, con un rayo, eso sí son los graniceros. Ahorita no, ya ha cambiado mucho, muchos, ya muchos ya nomás van van a ritualizar y siempre la fe siempre rezos católicos rezos católicos y luego a comer y a chupar como dicen aquí le, aquí le decimos a tragar chingere así le llamamos aquí y es y ya y ya ritualizaron ya cumplieron pero no lo hacen con, con la fe que se debe de tener a la montaña la ¿Tener? montaña sí, claro. la montaña sí. es un es un ser vivo, porque desde ahí, desde que andan los espíritus, los aires, los wentlis que los, nosotros los conocemos, hay que controlar los wentlis. o sea, los wentlis son ciertos aires que salen de las barrancas y destruyen las cosechas, destruyen los bosques, son, que se les conoce como las famosas culebras, entonces tenemos que entrar a la montaña y siempre estar con ella, para poder darles su respeto y, y nos da nuestro respeto, no, nuestro respeto, perdón, y yo se lo aseguro que si entraran unos concheros que ya se meten y, y que hagan lo que nosotros hacemos, no. Eh, un conchero también puede desviar un viento. Yo, un yo todavía, es que ya un huracán es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, han pasado a los lados, pero ahí es de lo de nosotros es la famosa culebra, que es un torbellino, pero que sale de las barrancas y va de, y, y va destruyendo y, y va dejando como forma de víbora todas las destrucciones, bosques y todo. Y si, si va uno, lo ve uno desde arriba, desde un aeroplano, es una víbora que va dejando, va destruyendo. Por eso les llamamos la culebra. Sí, pero ya de, de tener un huracán, pues ya, ya estamos hablando más palabras más mayores. Que, eh, pues por acá casi no hay huracanes Bueno. Sí. Eh, algunos granicieros nos dijo usan hongos para hablar con la montaña otros no los sí. que no usan hongos ¿cómo se conectan? ¿cómo entran en éxtasis? ¿cómo hablan con la montaña? Eh, bueno nosotros los que utilizamos los hongos pues, ya estamos este, preparados los que no, no lo utilizan muchas veces se llegan a entrarse en éxtasis con el alcohol. Llevan sus botellas de alcohol y porque también es una droga. Está catalogada dentro de nosotros. Pero no, no, no, no es tan efectivo. Y si no, pues ahora sí como dicen a lo mexicano a, a, a tratar de eh, concentrarse en lo que más se pueda porque eso es lo que nos enseña. Eh, prim, primero a concentrarnos o sea, sin droga. Sin droga. Y ya después, cuando hay un enfermito, porque el hongo se utiliza para curar, no para drogarse, y, y me, por medio de los espíritus nos dicen que es lo que tiene, entonces cuando se utiliza el hongo. Y los que no, pues ni modo. O sea, a lo mexicano. Eh... Dígame, es, eh, ¿qué pasa si un granicero rechaza ser granicero? ¿Qué le pasa? ¿Cómo, cómo no? No lo entendí. Si una persona está llamada, eh, sabe que es, está elegida por el rayo o por eh, sus abuelos para ser granicero, ¿Sí? y, sin embargo, esa persona rechaza ser granicero, ¿qué le pasa? Eh, no le pasa nada no le pasa nada, pero siempre va a ser molestada, siempre va a ser molestada cuando llueve, siempre va a tener una, una cuestión de cambio corporal, eh, empiezan a ponerse nerviosas, empiezan a, a, a taparse con las cobijas, eh, cuando cae un rayo, empiezan a temblar, y, y, y, pero no les pasa nada, nada más es, este, les queda un cierto tipo de temor a los truenos, a los rayos, y, y ya de lo demás, eh, si ellos ven que se los sigue molestando y que ven que se enferman constantemente, y si ellos deciden que, que se les cure con un granicero, que se les haga su ritual, se acercan solitos, solitos se acercan, ¿saben qué? Yo me he sentido muy mal, me pegó el rayo y no puedo dormir y todo eso y quiero que me curen y se, se prepara, se le prepara para este ser este no directamente un granicero. Si no quiere ser granicero, no lo puede, eh, no lo puede retomar, pero sí se le cura y, y él, él mismo sabrá si quiere continuar con nosotros o alejarse, pero ya es curado. ¿Los graniceros trabajan siempre en soledad, siempre en grupo? ¿Es un trabajo más de grupo o solitario? No, en grupo. El, el, los buenos graniceros en grupo. Muy bien. Eh, también eh, eh, quería preguntarle, don Moisés, eh, ¿se mm. sabe que algunos graniceros eh, trabajan con la energía eh, de los animales que se conectan con ellos? ¿Usted trabaja con algún animal? El eh, los animales son sagrados dentro de nosotros eh, nosotros cuando vemos por ejemplo en, en la montaña un venado un gato monteso, un puma eso para nosotros es sagradísimo, Sagra, sagradísimo porque son energías de la montaña y, y el verlos y, y no atacarlos eso nos da más fuerza nos más, más, mucho más fuerza por ejemplo su servidor eh, tengo como Nahual, un coyote, que cuando hay una transformación psíquica, siempre está conmigo, me llama. Eh, aquí hasta mis propios vecinos, a lo mejor me voy a exagerar, mis propios vecinos, cuando hay luna llena, no sé a qué se deba, pero dormido, aullo. Y eh, ahí ves que no, no, no es bueno decirlo pero si es para beneficio como es este congreso que se está llevando que se vea se vea algo nuevo algo nuevo que todavía de, lo, de lo nuestros antepasados todavía se rige y una de esas eh, energías se está retomando con su servidor eh, mi esposa luego ahí me, ya sabe eh, mi esposa que no me, no me puede despertar bruscamente que tiene que despertar poco a poco, pero estoy aullando con coyotes eh, me ha tocado estar este, en los templos en las cuevas, cuando estoy en levitación, también empiezo a aullar, y abajo de la cueva un aulladero de coyotes me acompaña mucho el coyote hay un documental de canal 14 que lo puede ver en mi página que se llama Moisés Vega Mendoza Granicero, en Facebook se llama Sendas del Agua Ahí va, va a haber muchos documentales de su servidor, pero Sendas del Agua, me gustaría que lo vieran. Eh, estábamos en los pies del Lissaciguat, en un lugar que se llama Alcalican, eh, donde nace el agua. Eh, íbamos, se hizo un reportaje sobre el agua con la Universidad de la UNAM, eh, parques de bosques, o sea, un documental que se está acabando el agua. Y yo pedí el permiso para entrar a ese lugar y me agarró, un lugar muy fuerte, me agarró, ya después ya no fui yo, empecé a huyar ahí en ese lugar. Y mi esposa o sea, se iba a acercar para controlarme y el reportero le dice, no, déjelo, déjelo, déjelo, déjelo, y dice porque yo nunca en mi vida había yo visto una cosa así, no me transformé, sino me agarró el coyote, el coyote, mi nahual, eh, aullándole al agua, al agua. Pero hubo muchas críticas, pero muchas felicitaciones para los conocedores de, de nuestra cultura. Hubo muchas felicitaciones, pero también críticas, como todo, ¿no? Eso es parte de lo que es nuestro pueblo. Somos seres humanos y estamos para... Este, aplausos y también para críticas así es, usted está formando a sus hijos don Moisés, ¿quién va a continuar esta labor más adelante? mis hijos, ya tengo dos hijos que están ya este, coronados en dos cuevas, cada quien en su cueva pero yo, mi, mi, mi trabajo me está costando de que sigan mi tradición, o sea mi forma de ser mi forma de hablarle a la montaña es el trabajo que me está costando. ¿Por qué? Porque los mendigos celulares me los están absorbiendo. Y, pero no va a ser imposible. Eh, lo tenemos que lograr. Y de ahí vienen los nietos. Los nietos que queremos que estas montañas siempre tengan sus guardianes. Porque los podemos inculcar desde niños. Y vol volver los guardianes de, desde niños. Eh, y nada más conforme vayan creciendo, claro que bien dicen que las canas, las canas es la sabiduría y la edad, la edad, ya ah, lo decía don Antonio Velas Copiña también, las canas, sí. Sí, yo no mucho, porque aquí en Ameca está su casa de él, donde vivió Regina. Interesante. Sí. Bueno, sí. Espero, espero visitarle en alguna oportunidad ya y conocer, caminar con usted por esas tierras que nos sí. está describiendo. Claro, y tengo mu muchos este, remedios curativos de aquí de la zona, muchos remedios. Yo este, a lo mejor quisiera, bueno, pero como por el tiempo, este, ya le podría decir para qué sirve, por ejemplo, para enfermos del corazón, eh, muchas cosas. Muchas eh, cosas. Cuando no te amarran las manos de chiquito, o sea, infinidad de, de, de eh, curaciones y creencias que son importantísimas, importantísimas para, eh, nomás como un, como un recuento, así cortito. Sí, adelante. Si hay tiempo, sí, tantito. Sí, sí sigue, continúa. Pegado al volcán hay un llamado mal de lagartija, es una enfermedad, mal de lagartija, sí. que consiste en que cuando un niño nace... Las madres, porque son gente indígena, la, la madre lava los pañales de los bebés y los tienden de cercas o cercas, o sea, de palos y todo. Todas las lagartijas al mediodía, cuando está saliendo el sol, bueno, está caliente el sol, salen y se, se posan encima de los pañales, su orina, su bao, no sé qué sea lo arrojan entonces las, las madres ya secan, secan secan los pañales los meten y con los días de, posteriores el niño empieza a producir leche en sus pechos empieza a producir leche, ese le llaman el mal de la gartija. Y, y lo tienen que llevar con el curandero para que le quite ese mal pero resulta que ya es, esa tradición ya está desaparecida, ya está desaparecida porque ya no hay pañales, ahora usan puro desechable, pañal desechable. Ya, eh, ya el pañal de trapo ya no lo utiliza. Entonces en el pueblo pues ya ha ido cambiando, ha ido cambiando, pero ese es un mal. Eh, hay otro, otro también del pueblo que se llama Tlanenchincol, que es, es un brebaje que paran para cuando se, se alivian las partes y les preparan con purque una hierba que se llama San Francisco eh, un huevo de guajolota y chocolate y les, se los preparan, se los revuelven y con se los toman y por dentro sienten que les jalan todo, todo y hasta que pasa el efecto es una droga, hasta que pasa el efecto y es como ya se, aparentemente se componen. Y a los hombres se les da, cuando se caen del caballo, quedan torcidos o lastimados, se les da un litro, a la mujer medio litro. Son las, o sea, son los remedios antiguos. Y tengo infinidades de remedios antiguos que me enseñaron mis abuelos eh, en ciertos libros que eh, son seis libros que he publicado. Eh, en, en ciertos libros meto mucho esos, esos tipos de remedios, de curaciones, y si algo se, por el tiempo, a lo mejor ya no nos da tiempo para que, como es de medicina tradicional, o sea, el congreso, pues podemos meter mucho. Por ejemplo, hay otro, otro detalle que el, el toloache, no sé si se ha oído hablar, el toloache que se da aquí en México, que es para tontar a los hombres, que se las dan a las mujeres para tontarlos y hacerlos como sus esclavos. Eh, pero el de del tolo H es una droga también que desde la antigüedad se ha utilizado, pero es donde sacan la bu, famosa buscapina para el dolor del estómago. O sea, tiene muchas propiedades. Entonces, eh, la buscapina es muy conocida, pero mucha gente no sabe de dónde lo sacan, lo sacan del tolo H. Y, y es infinidad de, de, de conocimientos que me han dado. Eh, muy interesante, don Moisés. Dígame, usted nos dijo que puede viajar, pero no para hacer sus rituales, para eh, hacer llover, pero sí puede eh, como Dar sanador y también para hacer curación, sanación. No, no, porque lo podría yo hacer en su momento. Depende eh, como cómo me sienta yo adecuado, adecuado. Pero sí, este, más, me enfoco más a conferencia, más a conferencias, pero probablemente pueda yo hacer eh, excepciones, puedo hacer una curación muy fuerte, eh, porque yo hago mis curaciones muy fuertes, donde eh, se, a la persona que yo curo se transforma, ¿por qué? Porque les entra el mal, no sé qué les entra y se empiezan a reír, empiezan a escupir mi cara y, ¿no? y yo sé cómo controlarlos o sea, porque manejo ahora, como la palabra que me dijo manejo el tiempo, pero manejo la energía entonces, las personas me buscan mucho para que las cure, pero casi no me gusta curar eh, porque lo mío es más ser conferencista conferencista, y, pero de que lo, lo sé, lo sé y hay gente que luego me, muy apurada, me dice, ayúdeme, ayúdeme. Bueno, pues adelante. Y, y se van tranquilas y luego ya me traen más gente, me traen más gente. Pero yo no, no ya no quiero trabajar tanto eso. Uh, me gusta, es parte de mi trabajo, pero uh, siento que hago más falta en dar a conocer. Mm, yeah. En dar a conocer la palabra de mis abuelos. Sí, eh, poco antes de terminar este interesante diálogo, don Moisés, ¿usted sabe cuántos graniceros quedan así de los auténticos, de los que realmente son portadores de este conocimiento actualmente? Son pocos. Del estado de Puebla, eh, conozco, pues sí, pocos, pero van dejando ya sus herencias. Eh, y de ese lado de aquí, de Mecameca, de donde... Don Antonio Velasco Piña tiene su casa, que es a Mecameca eh, Somos pocos. del linaje, del linaje, ya nada más soy yo, su servidor, reconocido por la UNESCO y antropología. O sea, como un granicero. Eh, y habrá otros pero ya los demás son no, más dejados Sí les ha pegado el rayo y todo y y siguen pero vuelvo a repetir ya están muy catolizados, muy catolizados, ya puro Padre nuestro, puro, no, ya no le hablan a la montaña, como debe de ser, entonces, sí se va perdiendo, y un granicero debe hablarle a la montaña, un granicero debe estar con el bosque, eh, con la energía, con los cuapuxtli, los cuapuxtli significan los espíritus de los árboles, los espíritus de los árboles. Entonces, estando con la naturaleza, un granicero es feliz. Estando con la naturaleza, un granicero tiene poder. Estando con la naturaleza y la montaña, un granicero se vuelve un agua. Hermosas palabras. Quizá para quienes están pensando en saber más de esto que comparte, ¿Dónde se puede conseguir sus libros? Hay manera que necesiten en otros países, que no estén en México, de obtener esa información, sus libros, su material. No, nomás los tenemos aquí en México. Eh, lo puede, por ejemplo, el de granicero, lo puede conseguir en Amazon. Ese sí lo tengo en Amazon. Eh, sin historias de linaje de graniceros. Le vale 35 pesos, está baratito. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eh, son, no sé ya como su país, como sea eh, la economía, eh, pero lo puede adquirir eh, sí. en 35 pesos y ahí le hablo, le hablo de todo, de todo pues más o, ah pues es lo que les mandé los, lo que les mandé de Enelín muy bien, excelente un granicero en Amazon, eso me pareció muy interesante y sí. sí, eh. Betseller, es un Betseller bueno, excelente esas son buenas noticias, esto no tiene que perderse, no hay que hay que difundirlo. Es importante que esto no se pierda de ninguna manera y, y que pues valoremos este conocimiento de los ancestros que tiene que seguir transmitiéndose a otras.